bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video del canal de Vlad bueno hoy vamos a estar hablando de una moto que ha causado mucha mucha mucha sensación y que si bien recién va a estar a la venta para mediados de mayo del 2019 estamos todos y todas manija por conocerla les cuento que la Tekken en 500 equipa un motor Loncin de 491 centímetros de refrigeración líquida, es inyección electrónica y tiene una caja de 6 marchas esta moto nos va a entregar 48 casi 49 caballos de fuerza con eh, un torque de 43 newton a 7500 revoluciones la unidad que provee como pueden ver tiene rayos eh, y cubiertas sin cámara la rueda delantera es de 19, la trasera es de 17. Adelante equipa un doble disco, atrás un disco común eh, es, Obviamente que estamos hablando de una moto que tiene ABS Y el ABS, el ABS es desconectable Y no solo es desconectable, sino que podemos conducir así con las dos ruedas sin ABS, o solo de la trasera Que es algo que se agradece en el modo de conducción en off Un detalle especial es que esta moto, a diferencia de paráxicos potencia directa que es la Benelli TRK cuando vamos manejando en situación eh, parados, eh, es muy cómoda y eh, no tenemos el problema de tocarnos y de chocar las rodillas contra el tanque, que es lo que puede pasar en la TRK. Otra diferencia notable entre estas dos motos es el peso. La TRK de Benelli anda en los 230 kilos, mientras que la Tekken de RBM Argentina anda en los 168 contarles que eh, manejarla es muy placentero, es una moto divertida, es cómoda, se nota que empuja, que nos permite ir en la velocidad y disfrutarla, el tablero es hiper completo, cuenta la marcha en granada nos dice más o menos el consumo que estamos haciendo y cuántos kilómetros vamos a hacer a esta velocidad y con lo que nos queda de tanque el tanque el tanque tiene 20 litros nos cuentan que el consumo promedio es de 4,2 4,5 pero que si vemos que estamos flojitos de combustible y bajamos a un 80 el consumo se va a 3 litros cada 100 en fin nada una moto hermosa eh, agradecer a roberto de rbm yagua argentina y a esperar que llegue mayo del 2019 para ver de andar en una definitivamente espero les haya gustado el video, un saludo para todos y todas muy bonito el dicho.